a la escuela, te preguntaban y así nos íbamos, a, íbamos haciéndolo. Eso es lo que había. ¡Uy! Jugábamos a las tabas, a las canicas, saltábamos. Con los cartones de las, de las cajas de cerillas, así que eran pequeñas, jugábamos a los cartones que los poníamos así en alto y los salíamos al suelo. Y después jugaba a la otra.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 si sí, yo me acuerdo que una de las veces que trajeron a mi madre de Valdecilla estaba con, con otros cuatro chavales de, de amigos míos de aquí del pueblo buscando nidos en el mes de mayo o mes de junio o del que ahora va a haber, eh, decimos mayo pajarallo, abri, no, abril hueveril mayo pajarallo y andábamos a mirar la, a ver si veíamos los nidos de los, de los pájaros. Hay canciones también, sí, sí, también. Y, y poesías, algo te enseñaban y lo demás, pues nada. Después yo sí, en, la, en el coro parroquial de aquí, yo fui de pequeña. Vamos, ya con 12 años ya iba yo a cantar con las mayores. Y bien, porque iba mi hermana y entonces pues ya ella me llevaba con ella. Como no me podía dejar, pues me llevaba con ella. Cuando ya me quité de esta escuela, bajé a la fragua salí a la a una particular, pero no de estudiar nada. ya te digo, tenía que cuidar más las vacas que el estudio. Yo siempre, siempre oí que mi madrina me pagaba la carrera de maestra, pero mi madrina se murió teniendo yo siete años o menos. Era el decir que hablaba, mira, si habría vivido tu madrina, habrías aprendido a habrías estudiado, pero ahora ya, pues nada, no, ya aquello cambió. Así que nada también hoy era como yo estaba todo el día cantando ya hace miles de años que no canto <risa> ah, me gustaba todo me acuerdo que había unos caramelos que en cada caramelo venía una canción pero te... estoy hablando fíjate de los años y comprabas cuando tenías una perra comprabas un caramelo y aprendías la canción mucho he ¿eh? cantado mucho y he sabido pero ya hoy no me preguntes porque no ya no me acuerdo al mitad porque muchas veces empieza una cosa y ya no sé si es para arriba o para abajo. Eso sí que es verdad. Mis padres eran de las fraguas. Mi padre, de aquí del mismo ayuntamiento, mi madre del Puente San Miguel. Se conocieron porque él era carnicero y estuvo trabajando en una carnicería allí en Puente San Miguel. Allí se conocieron, después se casaron y se vinieron para aquí, que ejerció de carnicero. Y ella pues hacía los menudos de los... de cuando mataba las vacas para hacer morcillas, callos y esas cosas que se hacían. Y, y luego se trabajaba en el campo. Tenía, teníamos vacas y, y eso pues todos se dedicaban, mis hermanos también se dedicaban a lo de la carnicería que les gustaba. Yo viajaba los jueves, que eso me parece que sí si te lo dije que mi madre bajaba la carne, la carne, a una hermana que tenía un bar en, en Vega, el bar español, y le llevaba todas las semanas la carne de aquí a Vega, Y había que sacar en el ayuntamiento un sabaconducto, que se decía, para ella poderse trasladar de aquí a allí, de esos de detalles así. cuando ya mis padres faltaron y mis hermanos ya se casaron y se marcharon. Mi hermano y yo solo que quedamos con la carnicería porque mi hermana ya era un poco, vamos, tenía 18 20 años y ya se casó y Pepe y yo somos los que hemos estado juntos siempre. La carnicería, la primera la teníamos en las fraguas. Enfrente de la estación estaba ahí en las fraguas. Eso ya estando mi padre, después la tuvimos allí bastante tiempo y después ya mi hermano, este Pepe y yo, ya la hicimos aquí. Donde está la Cruz de los Caídos, Ahí está la carnicería y mi hermana, ya te digo, después hacemos las morcillas, los callos, todo, todo el proceso ese que llevan esas cosas, eso ya lo hacíamos nosotras. Lo más difícil, pues yo para mí era lo que más me gustaba, ir al matadero. Sí, porque yo ya sabía matar hasta vacas y todo y lo hice alguna vez, aunque le tenía que dar más de cuatro puntiñazos, ¿eh? porque no acertaba la primera. Y la primera vez que maté una oveja, me acuerdo que me mordí un dedo porque yo, yo veía que mi padre, cuando en aquel entonces, le metía en la boca para que no chillaran, el dedo así, para pescarle la lengua. Y entonces se conoce que a mí me pescó de tan buena manera que me mordió en el dedo. Tenías una clientela de ocho o diez vecinos que una vez a la semana ibas y les, te encargaban y se lo llevabas a ellos. Después ya Pepe se casó. Y después, pues yo me casé también, yo ya dejé el negocio de la carnicería y vine aquí para seguir con las vacas y ayudando a Paco a algo en el taller, en lo que yo podía. Lo demás, pues esa era mi vida. Y luego las vacas, bueno, ya te he dicho las vacas y las labores del campo y la casa. Eh, vivían aquí mis suegros. Vamos, vine yo a vivir con ellos y muy bien. Mi suegro era secretario de, del Ayuntamiento de Cieza y mi suegra, pues aquí, para las labores de casa, como como toda mujer. Lo demás, pues que más te voy a contar. Cuatro romerías que íbamos por ahí a comer unas avellanas <ríe> y, y dar un baile y si le dábamos. Ah, y cuando éramos jóvenes aquí, íbamos al Rosario a las tres y media. Salíamos del Rosario y bajábamos a Fraguas a donde para a la estación del tren, porque había un tren que era a las cinco y media y es cuando toda la gente mayor así, eso, la juventud, se marchaba para los corrales o para donde fuera. Veíamos el tren ni con las mismas para casa otra vez, eso, y ahí en la cruz de los caídos nos sentábamos, pues cantabas o contabas chistes o pasaba un rato y nada más, eso es lo que había. Íbamos al cine y una vez a la semana, si vas en pareja con un chaval, entrabas la mujer gratis. Entonces nos arremaba siempre alguno y eso yo mucho con Paco. Uy, puerta con puerta. <risa> porque la familia de ella y la nuestra había mucha amistad. Y lo que menos pensaba lo que menos pensaba yo era esto y ya creo que pensaría lo mismo porque nunca nos nunca nos sabíamos yo nada, al contrario, nos llevábamos muy mal. Sí él era un poco, un poco mandón era. Tenía una hermana y éramos amigas todas y era muy mandón, sí. ¿Me oyes, Francisco? Y eso, eso sí. En el 63 nos casamos y, y por, por ayer he hecho los años, el día de ayer, el 30, de, el día San Andrés. Y había llovido. Bueno, el tiempo estaba como ahora. Pero había nevado un poquitín y nos casamos ahí en Reicedo. Muy bien. Lo demás fue nada. Nos casamos en Reicedo porque el cura de allí nos llevaba mejor con el de allí que con el de aquí. Entonces nos fuimos a casarnos allí. Y mira, el, el hijo, el mayor que tuve, vamos, el mayor que tengo, mmm, me puse de parto por la noche. Estaba en el taller con Paco y estaba, habíamos cerrado vivían sus padres, estábamos aquí, y digo, ay, no se me pasa algo, le dije a mi suegra, ay, María, no sé, y ay, mía ya está. Y entonces rompí aguas, como se dice, se decía, lo eso. Y bueno, pues ya fueron a avisar la practicante que vivía aquí en Arenas. Vino y me dijo, sí, sí, parto, sí es, pero bueno, pero tranquila. Vale, vete a la cama tranquilamente. Él estuvo conmigo a ver para contracciones y cosas. Esas. Me decía, no, no, está muy lento, muy eso. Dice, sabes, Carmina, lo que te digo, que me voy. Si esto se pone más ligero, me avisas. Yo me volví a, me, me, me quedé dormida. Al otro día me levanté a las ocho para ordeñar yeso. Ordeñé y cuando vino el practicante, dice, pero cómo estás, estoy. Digo, ¿qué voy a hacer? Si yo no tengo nada. Dice, pero bueno. Dice, mira, cogí y hasta el otro día no nació el crío y perfectamente me decían las vecinas, madre mía, vas a tener un parto malísimo, va a ser seco. Y hija mía, gracias a Dios, todo, pero perfectamente. Y con la hija pues me pasó, no, con la hija fue un parto normal y perfectamente. Decía, me acuerdo que me decía el practicante, Carmina, ahora no tienes una contracción. Digo, no tengo nada, don Lázaro, le decía yo. Pero si te lo estoy notando yo, digo, pues yo no noto nada, hijo, tengo hasta el momento que nací y se acabó tiana. No. Ay, mira, las tareas, pues con muy poca ropa. Yo me acuerdo que de trapos viejos, vamos, de telas viejas usadas ya, hacía las, empa, las empapaderas para los hijos. tenías pues los pañales, las gasas y eso. Pero las empapaderas que ponías para cuando se meaban en eso, a veces las lavabas un poco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 Y eso, pero lo demás, de cosas así más, en, en, de bordar nada, de, de lo fino nada, hija, todo era basto. Pero bueno, aquí estoy. Ayudándola, ah, ayudándola a barrer y eso. Me enseñó a poner parches a bicicletas. Aprendí a, pe a pegar los parches a bicicleta Y me acuerdo que un señor que una vez venía de Torre de la Vega, eso sí es que me quedó muy bien. Pues yo veía que, pa, con la, las ruedas de los coches, los metí a, la, a un, un aparato que había que desmontaba la cubierta. Y yo le dije al señor: Digo, si usted me quita la rueda del coche, yo le arreglo la, la rueda. Dice: ah, Vale. Me quitó la rueda, la metimos a eso y yo ya sabía cómo se daba y la quité. Pero que llegó la hora de pegar el parche, lo limpié y lo hice muy bien, pero el parche se le puse al revés. Lo que pegaba se lo puse para el lado pa la contrario. Pero el señor llegó a Torla Vega y me dio propina y muy agradecido por habérselo hecho, que no sé de dónde venía. Y me lo dijo. Dice, y me agradecía que llegué a casa y al otro día pues tenía el parche puesto al revés. Digo, bueno, la, la novedad, la, cómo se dice, la inocentada, lo que sea, la primera, el primer fallo. Y después nada, oye, también me enseñaba a, muchas planchas de, de la ropa. Poner las, las resistencias, aprendí a ponerlas y cosucas de esas, nada más. <risa> Hombre, estamos más independientes todos, todos, ni, ni por culpa de ellos ni por culpa mía. Ha cambiado la cosa. Ya no, no necesitas decir ahí, pues mira, pasaba que te, se ponía uno malo, por ejemplo, o te paría una vaca a medianoche y llamabas a cualquier vecino y serían las tres, en las cuatro, serían las de la noche. Los tenías aquí, o sea que nos ayudábamos muy bien. Eso ya hoy pues ha cambiado, eso ha cambiado todo. Que a veces iba, la, iba a hacer mal tiempo y arrancabas la panoja del, del panizo de las tierras y lo hacías en monte. Y después eh, venías a un, un tiempo un casa de una, cosa casa de otra, se asaban unas castañas, se tomaba un poco de anisado o de algo y, y se pasaba muy bien. Sí, no, no, es sobre eso en particular con los vecinos, todos muy bien, eso sí. Pues oye, que se ha cambiado la vida, ya no, no necesitas más de unos de otros. Después, pues oye, ya, qué sé yo, después ya el que de mi edad y tenía hijos más, a lo mejor mayores, pues había un colegio en Molledon, iban ya las niñas al colegio, o sea que ya, ya te fue cambiando, vas cambiando un poco. Y entonces, pues oye, cada uno se va acoplando a lo que tenía y a lo que le hacía falta, ¿me entiendes? Que somos más independientes, cada uno está su vida. Ya la, ahora ya la vida es la familia de uno. Los hijos, nietos y ya está. Ya no te... Bueno, porque aquí, aquí ha recorrido, pues, qué sé yo, la pila de gente, de familias, de amigos, de esto y lo otro. Hoy estás solo ya, ya nada. Ayer, por cierto, me llamaba una amiga de Jerez y me dice, Carmina, felicidad. O sea, ¿Te acuerdas de ese día? Digo, Ay, hija mía, ¿cómo ha cambiado? Y dice ella, y sí, si no me lo digas, porque somos de la edad y nos casamos en el mismo año. Ella en julio y nosotros en noviembre. Y dice, sí, sí hija, yo me acuerdo, decía ella, me de, de, contaba ayer por teléfono, dice que me decía el marido, cuidado, que mira, que hay ahí un charco, no te vayas a manchar. Y al cabo del año siguiente me decía, qué tonta eres, este, que te lo llevas todo por delante. Digo, digo además de verdad, dice, ¿y tú? Dile a Paco que, que no aproveche, que no te chuche mucho. Digo, uy, esa fiebre ya pasó, chica, o sea que ya son muchos años. El secreto, pues yo creo que ese, pues lo uno, el querer a la persona, respetarla, que eso vale mucho. Para mí, vamos, ahora los demás, cada uno somos un mundo. Pues yo contenta, porque lo que pasé, lo pasé y ya aquello ya se olvidó. Y lo demás, pues hoy estás haciendo una vida normal muy tranquila, no tienes, gracias a Dios, problemas con nadie, que para mí es lo principal y lo demás, nada. Voy a misa, a Rosario, eso, se muere uno, voy, he ido mucho, ahora ya no. Porque no puedo ir. Ah, primero me regaló, <risa> primero me dijo mi marido que me iba a enseñar a conducir. Y, ay, yo loca, porque además me ha gustado, pero nunca. Y después, cuando me mandaba a lo mejor en el coche da la luz, digo, ¿qué luz doy? Pues no lo sabe. Digo, si no me lo enseñas, ¿cómo lo voy a saber? Y una vez me vino con un Vespino y dice, mira, para que estés contenta. Y con el Vespino iba a todas partes, así, así. Y así cosas de esas, a lo mejor, tonterías de esas, pues muchas, pero bueno, así, así le he pasado. Y ya te digo que gracias a Dios, aparte de que hay de todo, sus más y sus menos encantada de la vida. Yo muchas veces pienso que no tengo esos años, que tengo 84. Ya voy a hacer 85 en marzo, si Dios quiere, si llego allá. Y muchas veces no me doy ni cuenta que tengo esos años. Pero claro, cuando me pongo de pie y he echo a andar o quiero hacer algo, ya digo, no hombre, si tengo tantos años, no, no puedo hacer milagros. Así que te tienes y, y muy contenta con que llega hasta aquí. La verdad que sí.